Buenas tardes, eh, bienvenidos a esta mesa redonda de enfermedades raras eh, eh, que está organizada en el seno del segundo congreso de, de investigación del PTC de Granada en un intento de pues, hacer un balance de cómo está la situación en, en este momento en, en, en este campo de enfermedades raras eh, y hacia dónde debemos ir en la próxima décadas, aproximadamente dos décadas, para que la situación, eh, tanto en la investigación, diagnóstico y, y tratamiento mejore eh, para estos en, enfermos. Esta es una de las actividades que estamos eh, eh, pues éticamente obligados a realizar, que es eh, permitir pues, a la sociedad qué es lo que estamos haciendo a nivel divulgativo. Y, y bueno, es una, una de las obligaciones que tenemos como investigadores y médicos y, y en este sentido pues contamos con... Con tres eh, ponentes en la mesa, eh, son, eh, tenemos dos eh, médicos e investigadores a la, a la vez eh, expertos en el campo y tenemos también pues, la visión de, de las opciones de, de pacientes y pues, entre los tres podemos intentar ver eh, pues, el tema, eh, hacia dónde debemos ir en la, en la próxima década, insisto. Eh, bueno, no me he presentado, me llamo Mario Delgado, eh, soy director del Instituto, del Instituto de Parasitología y Biomedicina de, de, de Granada, perteneciente al, al CSIC. Eh, soy además el, el presidente del comité científico de este congreso y por eso, pues, entre eh, otras eh, razones, estoy eh, eh, moderando esta, esta mesa. Pero aunque no trabajo en enfermedades raras, eh, hace un poco más de dos años el CSIC me, me encargó, pues elaborar un libro blanco de los grandes desafíos de la biomedicina que teníamos en la próxima década, en las próximas dos décadas y, y me tocó organizar una serie de investigadores a nivel nacional no solamente el CSIC y, el, y como digo, pues el, eh, el trabajo era identificar los grandes retos que tenía la biomedicina en las próximas dos décadas eh, evidentemente se identificó cáncer se identificó eh, resistencia a antibióticos eh, alergias alimentarias pero uno de los de los retos o de los dos de los cinco grandes retos que teníamos por delante eh, eran enfermedades raras, obviamente, entonces. Eh, y creo que eso es significativo porque uno de los retos que teníamos o que habíamos identificado el, era en junio del 2019, seis meses antes de que estallara la pandemia, eran enfermedades emergentes, enfermedades emergentes, con lo cual no sé si fuimos unos visionarios o no, nos gustaría que eh, en este... En este campo, esa identificación por parte de los científicos del CSIC como uno de los grandes retos que tenemos y prioritarios, pues nos hagan caso porque ese libro blanco se está distribuyendo a nivel de instituciones, no solamente españolas sino europeas, en el que pues evidentemente identificar la enfermedad raras como uno de estos de, de los grandes retos que tenemos por delante para, eh, para los investigadores, pues creo que es muy significativo frente a otras que no han sido tanta, eh, tan indicadas en, en, en, ese, en ese campo. Eh... Sin más dilación, pues voy a eh, proceder a presentar a, a los tres componentes de, de, la, de la mesa. Eh, en primer lugar, eh, Manuel, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Manuel Posada, eh, muchos de vosotros lo, lo conoceréis, eh, porque eso es, es un experto en, en este campo. Él es doctor en, en medicina, es profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III. Además, es director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, desde 2010 hasta la actualidad. Eh, además, es director del Biobanco Nacional de, de Enfermedades Raras y del Registro de Pacientes de Enfermedades Raras. Eh, miembro del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras. Eh, su trayectoria investigadora es, es impresionante, más de 50 proyectos y con más de, de 200 publicaciones en, en, este, en este campo, además de dictar varios, varios libros. Es eh, responsable del programa de casos de, de, sin diagnóstico en España y miembro del, del panel de la red internacional de casos sin diagnóstico. Eh, como veis, el, es un referente no solamente nacional, sino internacional, internacional en, en este campo. Eh, además tenemos a Antonio López-Skámez. Buenas tardes, eh, Antonio. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a, a ti por, por aceptar la, la invitación. Eh, Antonio es también doctor en medicina. Además, es, es profesor del, de, la de la Universidad de, de Granada, vinculado al Hospital Universitario eh, Virgen de las Nieves de, de Granada. Eh, él es un especialista en enfermedad de Menier, además de otras enfermedades eh, del sistema eh, auditivo. Eh, además, ha sido director del Instituto de Biosanitario de, de, de, de Granada. Es, actualmente, su grupo de investigación... Eh, eh, lo tiene en el, en el Centro Genio de, de, de Granada, que se dedica a encontrar eh, alteraciones genéticas en estos centros de, de Menier. E igual, su trayectoria científica es eh, eh, impresionante, eh, proyectos nacionales e eh, internacionales coordinados, eh, ensayos clínicos, más de 150 publicaciones internacionales en, en este campo. Tiene un referente y una suerte tenerlo siempre cerca en Granada como referente científico en este tipo de, de, de enfermedades. Eh, y por último tenemos a Rosa. Hola Rosa. Hola Mario, ¿qué tal estás? Muy bien. Eh, bueno, Rosa González, eh, muchos de vosotros la lo, lo, lo conoceréis, eh, a la parte del, del, de los pacientes y los familiares de, de, de pacientes. Eh, de hecho, pues ella es, es vocal del, de la Federación de Española de Enfermedades Raras. Además, eh, es... Eh, tremendamente activa en otro tipo de, de, de asociaciones y como muchos de, de vosotros pues llega a esto pues porque tiene a una persona eh, o ha tenido una persona afectada en eh, este tipo de enfermedades en este caso su hija y sobre todo por, pues por una, una creencia muy noble que es la de eh, lo más importante de ayudarse uno mismo es también ayudar a, a los demás Entonces, en ese sentido eh, Rosa te agradecemos no solamente eh, el asistir a este tipo de, de, de mesas redondas, sino la, eh, cómo te involucras en este tipo de, de, de asociaciones a, a la hora de, de ayudar a, a los demás. Gracias a ustedes por elegir este tema. Uh -huh. eh, y sin más, bueno, el, lo que vamos a hacer ahora es, cada uno de los eh, ponentes de la, de la mesa van a, a hacer una presentación sobre pues, su visión en, en, en este campo, y luego procederemos pues, eh, pues a un turno de preguntas, eh, que va a ser un diálogo entre, entre ellos para intentando pues, sorprender estas preguntas que se vayan generando a lo largo de, de, de la charla y que todavía seguramente están ahí en, en el aire. Y posteriormente daremos pues, paso a la, a, los, eh, a la audiencia, a los diferentes, eh, eh, las diferentes personas que estén ahí, eh, conectadas, que realmente puede ser la, más, la parte más importante de esta, de esta mesa eh, redonda. Por lo tanto, bueno, pues... Eh, eh, vamos a dar paso al, al primer ponente, eh, Manuel Posada. Cuando quieras, eh, empiezas a compartir pantalla. Pues vamos a hacerlo. Bueno, ante todo, también darte las gracias, Mario, por la amabilidad con lo que me has presentado. Solamente una pequeña rectificación, si me lo permites. El 1 de enero de este año dejé de ser el director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y porque nada más que mi plaza de profesor. Sigo haciendo muchas cosas que hacía de director, pero ya hay otra plaza de director. Simplemente porque, como si luego se grabe, lo pueden oír. Que nadie piense que me sigo presentando como director cuando lo he dejado de ser voluntariamente para hacer. Eh, una... Error mío, siento. No, no, no, simplemente. Si es, es, si es, si es voluntario, pues siempre es pues bueno. Eh, iba a decir, es una pérdida para, para esta, este campo, pero bueno, evidentemente, si no es una decisión voluntaria, pues adelante, Manuel. Bueno, pues nada, voy a hacer una introducción breve de algunos temas, porque las enfermedades raras cogen a muchas cosas dentro de la biología y de la medicina. Eh, quería presentar un poco cuáles son, las unas pinceladas, la, el papel de la colaboración en la investigación de enfermedades raras, fu fundamentalmente centrados en el consorcio en el que represento a España, el Instituto Salud de III, que es el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, y luego hablar brevemente de las políticas de acción a enfermedades raras. Bueno, este consorcio es un consorcio que nació en el 2011, que básicamente forman parte de las agencias de financiación de la investigación, no forman parte de, también forman parte de los pacientes, la Fundación de Pacientes y parte de la industria, pero salvo los pacientes, el resto, tanto la industria como las agencias de la financiación, tienen que contribuir con dinero. Básicamente contribuimos con, con los proyectos que financiamos cada uno en nuestro país y luego la Comisión Europea financia todo lo que es la Secretaría de la Organización. Y es una, un, una, un comité que tiene tres, tres partes, la parte de los financiadores, la parte de representantes de la industria y la parte de pacientes. Y luego tiene su BOA, su comité ejecutivo, etc. Tiene tres objetivos, uno está orientado al diagnóstico, otro está orientado a las terapias y al impacto de estas metodologías y cosas que hacemos. Y es aquí donde se centra toda la, la coordinación de la investigación a nivel internacional. La primera fase en el diagnóstico es donde más eh, hincapié voy a hacer, aunque las terapias son importantes. Me imagino que, que luego mis otros dos personas que nos acompañan con tertulio seguramente van a hablar también de, de, del tema del acceso al tratamiento. Eh, la red internacional de casos sin diagnósticos es el otro paraguas que hay de cooperación internacional, dando pinceladas, ¿eh? no quiero entrar en detalle porque son muy largas cada una de, estas, de, lo, de, de las cosas que podía mencionar. La red internacional de casos sin diagnósticos se conoce por esta sigla de, en inglés de UDNI. Eh, básicamente también está en casi todos los países. En Europa hay 38 centros que aquí están agrupados, en Estados Unidos 21 por aquí, por lo tanto son diferentes. Y luego están las organizaciones de pacientes que ahora os voy a dar también una pincelada de este tema. Eh, el modelo de la red internacional nace de los modelos de los eh, eh, institutos nacionales de la salud de los Estados Unidos, donde tienen un volumen de casos de aplicaciones que reciben y de lo que resuelven o no resuelven, que como veis no todos los participantes que son evaluados llegan a tener un diagnóstico. Pues al final, eh, las cosas son muy complejas. Estamos, como decía María también, en un momento dado de de las novedades en, en medicina y de lo que antes etiquetábamos de una manera muy genérica, ahora resulta que sabemos a qué gen pertenece, que pertenece a veces a genes que lo tienen dos o tres familias en el mundo entero y estamos describiendo una nueva enfermedad, una nueva enfermedad que se solapa clínicamente con muchas otras, pero llegar a esa descripción suele ser muy complejo. Y es uno de los objetivos de, de, del programa de, casos del, de los programas de casos indianos en si este caso de la red internacional y también de la parte del consorcio internacional. Ma Manuel, perdona, sí. soy Mario. Eh, no sé si estás pasando diapositivas, pero es que nosotros desde la presentación no lo vemos. Entonces... Eh pues es un problema ese, porque es que como tengo dos pantallas, no sé cómo hacer cuál es la pantalla principal y cuál es no la pantalla principal. Vale, vemos la primera diapositiva de la presentación, pero no... Estás anclado en la primera diapositiva. En la primera, sí, y creo que el resto... Vamos a ver si puedo llevar esta no, es que no me deja llevarla. No me deja... Bueno, pues lo que hago es no compartir pantalla, y al no compartir pantalla vas a ver la principal, que es esta. Eso sí la veis ahora, ¿no? Esa perfectamente sí, ICOR. Sí. Vale, pues esta era lo que, lo que había, bueno, había presentado esta, que simplemente es la introducción. Esta otra, sea, que es cómo se distribuye la red internacional y lo que son sus objetivos. Y sus objetivos, básicamente, voy a minimizar esto para que no nos veamos. Sus objetivos son diagnóstico, terapias y el impacto de las metodologías. Y esta era lo que era la red internacional, cómo está distribuida, y ahora haré insistir en este tema. Y decía que era un modelo sacado de los propios modelos de los Estados Unidos donde hay el porcentaje de diagnósticos no es tan exitoso como pretendíamos, incluso en manos de un potencial investigador, como puede ser el potencial de las redes de los Institutos Nacionales de la Salud, pero es que es así, es que estamos ante una barrera y ante un límite de conocimientos que estamos día a día descubriendo nuevas entidades clínicas y nuevas fronteras de la medicina y nuevos genes. Eh, también eh, decía el papel de las asociaciones de pacientes, pues hay, hay organizaciones como esta, una web se llama magin 2 que, que de alguna manera los pacientes se autodeclaran, veis un número, algunos ponen fotos, entráis en cada uno de estos sitios y hay una declaración que viene, bueno, es un ejemplo nada más con diferentes pestañas donde viene si tienen un gen candidato o no tienen un gen candidato, declaran sus inquietudes y declaran también cuáles son los problemas. Y son gente que no tiene diagnóstico y que busca un diagnóstico ellos mismos manifestándose eh, públicamente en una página web. Y todo esto viene de la Wilhelm Foundation, que colabora con la Red Internacional de Casos sin Diagnóstico, donde realmente está formada por un matrimonio que tuvieron tres hijos que, donde fallecieron los tres sin diagnóstico a pesar de acudir a Estados Unidos, al Instituto Karolinska o al propio Centro de Viena de Enfermedades Raras sin diagnóstico y se quedaron sin diagnóstico esos tres hijos que fallecieron los tres. Entonces, bueno, pues tienen dinero y lo están invirtiendo en ayudar a la red internacional y sobre todo potenciando el diagnóstico en países desarrollados. El otro gran abanico de, de la cooperación internacional son organizaciones ya de, de otro rango, como es Icor, que es una organización muy transversal, en un momento dado fui su presidente, ahora no soy así gran, una gran cosa dentro de la organización, porque colaboro con la organización, donde estamos intentando, básicamente lo que más se conoce de Icor es que hemos hecho muchas reuniones, y muchos congresos internacionales hasta que llegó la pandemia, pero además de eso, eh, procuramos que, eh, llevar políticas y llevar estrategias a, a todas las partes del mundo, de Sudáfrica, China, eh, la India, a todos los sitios. ¿Dónde estamos con el tema del diagnóstico? Con bueno, el tema del diagnóstico este gráfico lo representa muy bien, donde básicamente esto del exoma clínico es lo que cuando se hace un exoma clínico en un hospital, lo que investigan es esto, cuando hacemos un exoma completo eh, en algunos centros, hacemos esto y cuando hacemos el genoma hacemos esto. Viendo solamente la diferencia de volumen nos podemos dar cuenta de cuál es la complicación que tiene la enfermedad. Y luego este mecanismo, que no, no voy a entrar en el, pues es un tema que tiene que ver, bueno, pues que dentro de los genes hay lo que llamamos intrones y exones, lo que se hace al final es que el exón, se van, las cosas naranjas se van juntando, mientras que las otras zonas azules tienen más un control, un intento de controlar. Pero a veces la biología es muy complicada, y a veces, si esto sería una situación normal, pues de repente, eh, y se tendría que transmitir así, pues a veces de repente uno desaparece la zona amarilla desaparece o se mezclan y aparecen alternados. Esto es lo que se llama variante de splicing. Y muchas de las enfermedades raras que son nuevas en este momento vienen por mutaciones que hacen estas cosas. Y entonces no solamente que el, el gen haya variado o que alguna zona del exoma haya variado, que es lo que conocemos y es lo que básicamente está en el exoma clínico, luego ya tenemos más complicaciones cuando hacemos el genoma y cuando hay alguna variante en Rolintrón, sino que además es caprichoso el genoma. No es caprichoso, se debe a unas leyes que no conocemos todavía, donde hay fenómenos pues eso, que a la hora de alinear, en vez de alinear correctamente como sería la primera parte de esta página, pues alinea los colores como quiere, porque hay mutaciones o hay zonas dentro de los ADN, del ADN sobre todo las zonas intrónicas o que, que hacen estas cosas entonces, esto implica un poco la, la complejidad que tiene y por qué de la cooperación internacional, que es el por donde yo quiero circular todo el tema, hablar de la cooperación internacional, de por qué es importante eh, y por eso el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras tiene el diagnóstico como sus primeros objetivos, porque sin diagnosticar es difícil que podamos encontrar una terapia y es difícil que podamos evaluar el impacto sobre ese tipo de pacientes y sus familias de las medidas que tomamos. Y una de las cosas que tenemos que muchas veces llegamos a investigar cuál es el gen, cuál es la variante, el tipo que hace la variante y tal, pero no tenemos información en la literatura científica sobre ese tema, no sabemos realmente, sabemos algunas cosas del mundo de la biología, pero no sabemos nada del mundo de la, de la clínica. Entonces tenemos que recurrir a lo que son modelos orgánicos, modelos animales, eh, antes acudíamos al ratón, a la rata, pero claro, esos son muy caros, llevan, son muy largos y ahora recurrimos a modelos más pequeños como el gusano, la mosca o el pez hebra, para intentar lo que llamamos hacer estudios funcionarios. Aquí se mete la mutación del paciente en alguno de estos bichitos y se ve si se produce algo que no tiene que evidentemente no, no, no va a pasar lo mismo que le pasa a, a, al caso enfermo porque no tiene nada que ver una mosca ni un gusano con un pez. Pero que a veces se manifiestan por la biología comparada se pueden manifestar con, con circunstancias que nos pueden permitir decir que esto es eh, realmente es el problema y que está en la causa de la enfermedad pues bien en todo esto es, es multidisciplinar al revés eh, o sea todo esto al final tenemos que cooperar no solamente son expertos clínicos que saben mucho de diagnosticar a un, a un clínico un clínico que vea a un niño una niña y dice bueno esto puede ser esto luego hacemos el genoma y dice bueno pues esto puede ser pero a lo mejor no lo es a lo mejor una enfermedad nueva y luego llegas a los modelos animales y dicen no pues al final va a ser esto otro o sea al final es una cooperación multidisciplinar donde intervienen muchos especialistas. Eh, al final, un programa de casos sin diagnóstico, eh, cubrir el diagnóstico, pues incluye desde las organizaciones de pacientes, todas las técnicas ómicas, todo lo que es el intercambio de datos a estos niveles y todo lo que es la inversión en proyectos con el eje de la red internacional en los programas diagnósticos. Nuestro programa sin diagnóstico es un programa tipo donde tiene sus fases, donde revisa las cosas que vienen de los pacientes, eh, estandariza la información para que pueda ser leída por otros y analiza secuencias y comparte dentro de esta red de Microchange para hacer las cosas y para poder averiguar y poder compartir información y, y, y que todos progresemos al mismo tiempo. Tenemos el registro y el biobanco, que son piezas fundamentales de todo el programa de casos y diagnósticos y otras muchas cosas, que también es una zona de cooperación internacional, todo lo que es la red de biobanco, he estado coordinando la red de biobancos europeo de enfermedades raras durante tres años, y participo en ella porque soy de fundador de esa red. Pero bueno, en el tema de los registros las cosas van de otra manera, ya podemos hablarlo, si acaso, en el coloquio. Desde el punto de vista de las políticas, que era la otra pincelada que quería dar, bueno, están los conocidos los planos y las estrategias, en Europa eso fue una corriente, unos proyectos Europlan, ha habido tres conferencias Europlan gestionadas por FEDER, básicamente esos son los puntos que, que requiere un plan, una estrategia, donde cada uno y cada país lo desarrolla de una manera o de otra, pero al final esto es importante, no solamente es importante la primera parte que he enseñado, no solamente es importante el tema que no voy a tocar ahora de momento, luego si acaso son las preguntas, es pues el tema de, la, de cómo nos acercamos a las terapias, pero también es importante desde el punto de vista de que las políticas y los que toman decisiones inviertan de manera adecuada en cosas que necesitamos que tengan que invertir, por ejemplo, centros de referencia, la colaboración con otros países, el empoderamiento de los pacientes o la sostenibilidad de las acciones. En resumen, es importante la colaboración internacional de sociedades, es importante a través de redes digamos más institucionalizadas, de programas concretos e incluso también de, de, de una red de investigación como puede ser el, el consorcio internacional, que más que una red es un consorcio de agencias que invierten en investigación y es importante el desarrollo de políticas de acción y de planes de enfermedades raras. Yo no quería decir nada más, solamente bueno daros las gracias y poner esta cara de los niños con enfermedades raras diciendo ya está bien, solucionamos la vida. Muchísimas gracias, eh, Manuel, eh, por su charla tan clarificadora y, y estimulante a la vez. Pues parece que damos paso a Antonio con su, con su ponencia y seguimos luego después, ¿vale? Antonio, cuando quieras. Bueno, pues yo voy a comenzar uh, hablando de, de lo que puedo hablar, que es de la enfermedad de Menier y, y sobre todo de cómo intentamos utilizar uh, la medicina personalizada para el diagnóstico de la, de la enfermedad de Menier. Antes de comenzar, a ver, quisiera en primer lugar a demostrar que bueno, el trabajo que nosotros hacemos es el trabajo en el que participan muchísimas personas y aquí están los que forman parte de nuestro grupo de investigación, así como la financiación que hemos obtenido de, de distintas fuentes. Eh, que incluyen por supuesto asociaciones de pacientes y no me voy a olvidar de la asociación de pacientes síndrome de Menier España pero también de la, de la Menier Society que es la asociación de pacientes con, con enfermedad de Menier formamos parte de, del CIBERER como grupo clínico vinculado y por supuesto otras fuentes de financiación que tenemos y el trabajo que, que quiero hacer aquí es un poco para intentar mostrar lo que es la enfermedad de Menier que los pacientes que estén escuchando lo saben muy bien pero hay muchas personas pues, que no la conocen. Esta es una enfermedad que afecta al, al oído interno y los pacientes presentan vértigo, presentan una pérdida de audición que afecta al oído interno y presentan ruido en los oídos. Entonces, cuando todos estos síntomas se presentan juntos, suelen consultar a, al médico y, y es cuando les ponen un poco la etiqueta de, de enfermedad de Menier. Pero realmente la enfermedad de Menier no es una sola enfermedad y puede tener un, un fenotipo, es decir, puede tener unos síntomas que son muy variables de unos pacientes a otros. Y por eso es por lo que hablamos de una gran heterogeneidad en el fenotipo, es decir, que los pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad venial pueden tener síntomas muy variables. Y esto que se ve en la parte inferior de la diapositiva, pues es un poco la audiometría, que es uno de los elementos fundamentales que utilizamos en el diagnóstico, en el hospital es que los pacientes tienen una pérdida de audición que afecta inicialmente a las bajas frecuencias y con, que, con la progresión de la enfermedad uh, va a afectar a las frecuencias medias. ¿no? Y así es como debemos sospechar cuando se asocian todos estos síntomas, uh, cómo aparece la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad de inicio en la edad adulta, no es una enfermedad de niños, pero afecta a adultos jóvenes que están trabajando y, y tiene un gran impacto sobre sus actividades cotidianas. La enfermedad además puede afectar a ambos oídos y como afecta tanto al, al sistema de la audición, que aquí he puesto un esquema que es el órgano de corti, como al sistema vestibular que se encarga del, del equilibrio, pues cuando afecta a ambos oídos produce una gran discapacidad porque son personas que tienen, entre otras cosas, pues mucha dificultad para caminar. Y claro, la, cuando la enfermedad afecta a un oído es bastante bien tolerada por los pacientes, pero cuando afecta a ambos oídos es mucho más discapacitante lógicamente. Bueno, ¿en qué consiste la enfermedad? Bueno, pues como ya he contado, los pacientes tienen episodios de vértigo, es decir, una percepción de que las cosas le giran, una sensación de rotación, notan que pierden audición y notan que el oído se le queda como bloqueado y tienen ruidos inexplicables en los oídos. El diagnóstico se debe sospechar cuando todos estos síntomas ocurren simultáneamente durante las crisis. Y lo que sabemos desde hace ya muchos años es que hay una lesión en el oído interno que lo que ocurre es que hay un líquido que se denomina endolinfa que se acaba acumulando y no se puede eliminar. Esto produce una dilatación a nivel del conducto coclear, tanto en el, en el laberinto anterior, es decir, en el órgano de, que contiene la audición como en el órgano que contiene los receptores del equilibrio, que acaba pues, destruyendo el oído progresivamente. Entonces se produce una herniación de, de estas partes. Ahí hay unas estructuras dentro del oído que se dilatan y que acaban produciéndose ruptura de estas membranas que contienen estos órganos, que ya digo, que son los encargados de recibir la información tanto para la audición como para la aceleración lineal y angular de la cabeza, que, que es lo que permite orientar a la persona. Bueno... Nosotros hace ya muchos años empezamos a, básicamente a llevar un registro clínico de pacientes e identificamos que en España aproximadamente el 8% de estos pacientes tienen una agregación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos hay dos pacientes en la misma familia, en primero o segundo grado, que tienen, que tienen síntomas compatibles con enfermedad de menir. Es decir, la mayoría de los pacientes hasta ahora pensamos que no tienen una forma familiar, pero este pequeño 8% empezamos a ver que, que podrían tener distintos síntomas. No todos los individuos dentro de la misma familia son exactamente iguales. Por eso lo represento aquí, unos en color rosa y este otro individuo en color verde. Porque a veces hay lo que nosotros llamamos fenotipos incompletos, es decir, individuos que tienen una parte de los síntomas. O como veremos más adelante, individuos que tienen una forma más leve de la enfermedad. Puede ser. Por tanto, una idea que yo siempre intento transmitir es que la enfermedad de Menier, aunque se llame así, no es una única enfermedad, ni mucho menos. Existen múltiples mecanismos moleculares y además tenemos datos clínicos eh, y epidemiológicos de estudios con series muy largas de pacientes que, que demuestran que, que hay distintos mecanismos de enfermedad. Y una parte muy importante eh, parece ser que es genética. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Pues un poco lo que he contado, es decir, se va acumulando este líquido, se va acumulando la, la endolinfa y, y este líquido uh, se acaba produciendo pues una pérdida progresiva de la audición y una pérdida progresiva del equilibrio en, en los pacientes. Nosotros sabemos por estudios clínicos que publicamos hace unos años que, que realmente utilizando una técnica de análisis de datos que se llama análisis de, de grupos que podemos identificar solamente con datos clínicos los distintos subgrupos de pacientes que hay. Entonces vimos que los pacientes con enfermedad bilateral, es decir, la que afecta a los, oído, a los dos oídos o pacientes con enfermedad que afecta a un solo oído, se pueden distinguir hasta cinco subgrupos de pacientes. Esta clasificación es muy importante para poder realizar investigación clínica y para poder determinar cuáles son las causas y probablemente el, el diagnóstico y el tratamiento sea muy diferente en cada subgrupo de pacientes. Así nosotros sabemos, como he comentado antes, que hay un grupo de pacientes que tienen historia familiar y dentro de ese grupo de pacientes con historia familiar hay un, un grupo muy importante que, que son familias con varios casos con el diagnóstico definitivo. Hay otro grupo de pacientes que se puede llegar a solapar parcialmente, que tienen otra enfermedad autoinmune, una enfermedad que afecta el sistema de defensas, y por lo tanto estos pacientes tienen unas características propias y un, y un tratamiento diferente porque ya sabemos que tratando a estos pacientes con, con fármacos que inhiben la respuesta inmune pues pueden mejorar por ejemplo de, de su audición. Hay otro subgrupo de pacientes que además tienen migraña, la migraña es un tipo de cefalea muy común y todavía no está claro si la migraña actúa como factor precipitante de la enfermedad o, ¿O es un factor que podría a, contribuir al empeoramiento clínico a, a largo plazo? Bien, lo interesante de este estudio es que encontramos los mismos subgrupos de pacientes en pacientes que tenían la enfermedad en uno o en dos oídos. Y esta clasificación puede ayudar a entender mejor por qué realmente la, los pacientes son muy poco frecuentes. Es decir, que realmente sabemos que, que cada subgrupo es posiblemente diferente. En este esquema que pongo aquí eh, es como hemos empezado a intentar explicar los distintos mecanismos de enfermedad que hay a nivel genético. Sabemos que hay una serie de casos familiares, muy pocos de estos casos se explican en base a una mutación, esto que antes estaba explicando Manuel, de, de lo complejo que es entender la estructura del, del genoma humano, de, de, de la información que está en, en, el, en el ADN. Y, y la mayoría de los pacientes familiares se empiezan a conocer que tienen modelos de herencia un poco más complejos, es decir, que no es un solo gen que a veces pueden ser varias variantes de un solo gen las que contribuyen y esto es lo que hace que sea recesiva la enfermedad y, y esto explicaría por qué algunos pacientes que aparentemente tienen una enfermedad esporádica, es decir, un paciente tiene enfermedad de menil pero cuando le preguntamos en su familia pues parece que no hay nadie que haya tenido esta enfermedad. Esto parece, pues bien, Cuando hemos estudiado algunos de estos pacientes hemos visto formas de herencia recesiva. ¿no? Y luego tenemos algunos pacientes también con esta enfermedad esporádica, como yo decía, que es la más frecuente, que hemos visto que parece que pudieran tener un modelo de herencia digénico. Esto quiere decir que hay dos genes, variantes en dos genes que están relacionados por su función que contribuyen a, a la aparición de la enfermedad. De todas formas, todavía no somos capaces de explicar la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de Menier y existen otros modelos de herencia. Es decir, nosotros estamos intentando entender la enfermedad y, y estamos intentando entender cómo se hereda, pero no es algo que podamos explicar en base a un solo mecanismo, incluso en las formas que, que son claramente genéticas por, por los estudios que conocemos. ¿Cómo hacemos esto? Pues algo que ya sea... Mencionado, es muy importante obtener muestras de sangre o de saliva, de ahí obtenemos el ADN y tenemos listas, tenemos uh, técnicas de secuenciación, la secuenciación de, del exoma, que es lo que hacemos principalmente, nosotros hacemos exoma completo porque esta es una enfermedad. Cuyos genes no se conocen bien, y estamos haciendo también secuenciación del genoma completo, porque hay pacientes que quedan sin diagnosticar. Esto genera una lista de variantes que luego tenemos que intentar validar, y así es como se hace esto, uh, como lo hacemos en los proyectos de investigación y cómo estamos intentando llevar esto a, al diagnóstico. Actualmente ya tenemos una serie de genes que hemos visto que están mm, en distintas familias. Sabemos que el genoto OTOG que codifica para una proteína de la membrana tectoria, que es una parte del, del órgano de corti. Eh, es un gen importante y que tiene herencia recesiva uh, de, de un tipo, en fin, y esto es bastante frecuente, pero hay otros genes que a lo largo de este congreso vamos, vamos a ir explicando y hay estudiantes de, de doctorado que van a comentar los resultados. Quiero acabar diciendo que actualmente el diagnóstico es clínico, pero que realmente el diagnóstico clínico de la enfermedad nos ha permitido entender que no estamos ante una sola enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que se parecen mucho. Esto es como intentar explicar todos los pacientes que tienen sordera, es decir, todos los pacientes con hipoacusia neurosensorial con un solo gen. Ahora sabemos que ya hay más de 150 genes que causan hipoacusia y el problema de la hipoacusia está en el oído interno. Las pruebas sirven para valorar el estado de los pacientes, pero, pero el diagnóstico fundamental... Lo debe de hacer un clínico que tenga experiencia en ver a estos pacientes, ¿no? a estos síntomas. Yo creo que la enfermedad está sobrediagnosticada. Probablemente a muchos pacientes que han tenido vértigo, que es algo muy común, o que han tenido pérdida de audición, en, si se les encuentra hipoacusia, se les diagnostica de enfermedad de Menier y no es así. Hay otras causas, por supuesto, de pérdida de audición y hay muchísimas otras causas de vértigo porque la enfermedad de Menier, como yo siempre intento explicar, Realmente es un conjunto de enfermedades raras que precisan de, de un diagnóstico mucho más preciso. El diagnóstico audiológico, por supuesto, es imprescindible y nos condiciona mucho el estudio de los pacientes y la progresión de, de la enfermedad. Y aquí lo voy a dejar, no, no voy a explicar más cosas y bueno, cualquier pregunta, por supuesto, uh, que quieran hacer desde la audiencia, yo encantado de, de responder si, si soy capaz. Muy bien, muchas gracias, eh, Antonio. Y por último, le damos la palabra a, a Rosa. Rosa, cuando quieras. Vale. Eh, a ver. Mm, no se me ve porque me dice que el hospedador... Ahí está. Muy bien. Hola, eh, encantado de conocerlos a todos, de poder llegar a ustedes. Eh, Agradecemos sobre todo esta invitación con eh, las personalidades que hablaron antes, que son los que generalmente están ayudándonos a todos nosotros. Yo hablo en nombre de los pacientes, soy vocal de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Trabajé y sigo trabajando desde hace más de 15 años con un síndrome que se llama Cornelia de ángel y, y ahora trabajo con otro que es el síndrome de Pax-1. Eh, voy a compartir mi pantalla. Bueno. Primero, agradecer, como dije, la invitación y segundo, agradecer la, a los ponentes que estuvieron antes, que los reconocemos todos como eh, genios en la materia, <risa> vamos a ver, las enfermedades raras, desde nuestra mirada siempre, de la mirada del paciente, de la situación cuál es, las enfermedades raras tenemos retos que son comunes a prácticamente el 90% de los pacientes con enfermedades raras, el retraso en el diagnóstico, como bien decía el doctor Posada, nos lleva a retrasar el tratamiento, entonces, siempre tenemos estas dos cosas como básicas, eh, como, o sea, como punta de, de, de, de arranque para cualquier cosa. Conseguir el diagnóstico. Eso nos va a abrir otras tantas puertas, a veces muy difíciles igual, porque a veces no es posible llegar al tratamiento, solo el 5% de las enfermedades raras tienen un tratamiento. Después está el acceso al mismo, que también es complicado. De hecho, los, los números mandan y dicen que solo el 34 tiene acceso a ese tratamiento si existiera. Entonces es muy difícil buscar sin saber lo que buscamos, como decían los profesionales y otras veces somos pocos y entonces dificulta un cuadro comparativo. A veces la sintomatología eh, exacta de cada síndrome no es tan eh, precisa. Eh, derivan, algunos tienen mucha sintomatología parecida, pero otros derivan otras cosas. Entonces para los mismos profesionales es muy complejo eh, buscar, a menos de tener un una sospecha de lo que buscamos, por lo mismo que se decía también de la eh, problemática de después examinar e interpretar tanta cantidad de datos. Eh, no somos rentables, es otra cosa, estamos dispersos por todo el país, somos muy poquitos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en Pax 1 y Pax 1 tiene solo 15, 17 personas en España re, eh, como, como con diagnóstico genético reconocido. Entonces el cuadro comparativo para ver la sintomatología se hace complicado porque no somos un número que sea significativo. Además de que todos generalmente estamos dispersos por toda la geografía nacional. ¿Qué pasó que con el COVID en las enfermedades raras? Pues que fue un abrumador para nosotros, fue abrumador para todos realmente. Pero claro, si lo miramos desde la vista del paciente, fue abrumador también para nosotros porque se anexó otro problema. Cuando nosotros decimos aquí que el 91% del cuidado de los pacientes con enfermedades raras fue interrumpido, parece un número. Pero si yo digo que eh, se estima en España 3 millones de pacientes con enfermedades raras y el 91% tuvo su... Eh, su cuidado interrumpido, estamos hablando de 2.700.000 personas que no pudieron acceder a una cosa tan vital como su propio cuidado. Entonces, si miramos inclusive los números parciales, vemos que lo más afectado eh, fue... Eh, las sesiones de fisioterapia y otro tipo de terapia que llevamos o que tienen la mayoría de las enfermedades raras que parece que no es significativo, pero sí lo es. Un fisioterapeuta hace muchas más cosas además de las que por ahí uno piensa y es que eh, pueden eh, mantener conservada una escoliosis, lo que ayuda a un, al resto de, de, de problemas que pueden traer orgánicos, una escoliosis eh, acentuada, puede ayudar a la respiración en las personas con problemas respiratorios imaginaros esa persona que se queda durante un año sin ese cuidado. Eh, bueno, diagnósticos, ya ni hablar de quimioterapias, eh, eh, quirúrgica, operación quirúrgica, eh, aplazamientos de cita todo el tiempo, entonces este número ha, re, ha supuesto para nosotros un retraso muy grande, porque en enfermedades raras generalmente se avanza un paso y de pronto se retrocede en cinco. Si dejamos eso sin, sin cumplir, se agrava forzosamente la enfermedad. Fue para nosotros entonces muy duro lo, de, lo del COVID, además del aislamiento. Si tratamos con discapacidad intelectual y hay chicos con problemas de conducta, el hecho de quebrar sus rutinas hace otra vez un agravamiento a la enfermedad. Así que eh, fue para nosotros de muchos logros que por ahí se tenían ir un poquito para atrás en regresión. El movimiento asociativo. ¿Por qué hay necesidad, o digo yo como paciente, de entrar en una asociación? A veces decimos, bueno, ¿y por qué voy a entrar en una asociación si yo ya lo tengo? Miren, primero por uno y por los demás. Por prevención propia, por, eh, por estar a, al día con todos los adelantos, por eh, prever para la descendencia, eh, para, los para ellos mismos. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos necesidades que son comunes a todos, ¿no? los retos de inclusión social y laboral, escolar, que para eso, bueno, es un tema complicado, habría que, habría que establecer una quizás eh, formación en distintos ámbitos porque hay un desconocimiento. La sociedad necesita saber de qué hablamos para no discriminar, para poder incluir, que hablamos de inclusión social, escolar y laboral. Una empresa necesita también tener información para saber cómo puede darle trabajo a una persona con una enfermedad rara. Los colegios, otro tema fundamental que es básico para que no haya discriminación en los chicos. Tenemos eh, medicamentos de alto impacto, al ser poquitos se complica eh, los medicamentos que puedan salir porque son de un alto impacto económico, entonces se entiende una farmacéutica gasta muchísimo en una investigación, por lo tanto, cuando puede salir el producto, el precio, al ser pocos casos, es inalcanzable. Tenemos necesidad de mayor equidad. Eso es importantísimo porque nosotros, más como estamos en, en, en nuestro país, sabemos que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, nos encontramos con el problema que depende del lugar donde vivamos, pues podemos tener acceso a un tratamiento u otro o no tenerlo. Y entonces la equidad en la equidad en la accesibilidad debería ser una premisa básica por la que luchar. Eh, bueno, ni que hablar del retraso en el acceso al diagnóstico. no El retraso en el acceso al diagnóstico, según el último estudio en serio que hizo FEDER, da un promedio de cuatro años para, para obtener un diagnóstico. O sea que en muchos casos es mucho más. Yo, por ejemplo, podría hablar del caso de mi hija en la cual estuve 31 años esperando un diagnóstico, porque tenía un diagnóstico solo clínico de, por las características físicas de Cornelia del Ángel, pero a medida que se iban descubriendo genes eh, de Cornelia, eh, ella siempre daba negativo y, y al final, bueno, hace dos años se logró, porque el gen es un gen conocido de hace muy poquito tiempo, y se logró conocer que no es Cornelia, que es Pax1. Eso como como padres de un afectado nos lleva a pensar qué podría haber hecho yo que no hice, porque eh, ahora hubiera tenido esto o aquello. Bueno, no hay que bajar los brazos en cuanto a diagnóstico. Eso es importantísimo. Entonces, ¿por qué asociarse? Porque yo digo siempre que golpean más fuerte 40 manos una puerta que una. Y por lo tanto, si nos juntamos todos, pues vamos a tener más más probabilidades de conseguir lo que realmente necesitamos. Vamos a ver, por ejemplo, si ven eh todos hemos crecido en las organizaciones de pacientes. Hemos crecido todos porque Eurordis nace en el 1997 y, y cada día asciende más. En el 1999 aparece FEDER, la Federación Española de, de, de Atención a Enfermedades Raras. Ahora en 2013 la Alianza Iberoamericana, en 2015 la Red Internacional. Y les voy a mostrar cómo evoluciona FEDER que va desde el año 1999 hasta el 2020. Bueno, esto ya está, me lo pasaron ahora, pero ya está desfasado porque ya somos 394, o sea, 10 asociaciones más. O sea que el crecimiento eh, demuestra la necesidad que hay de, de, de, de estar asociado. Las asociaciones de lo contrario se sienten solas, no pueden pelear desde de los mismos lugares por las mismas cosas. Pues, eh, vamos a ver ahora. Papel de los pacientes. Debemos comprender en esto que el papel nuestro desde mi experiencia, por lo menos, es útil y necesario, porque todos queremos buscar el apoyo en los iguales, en aquellos que pasamos por lo mismo. Somos importantes y poderosos si, si nos unimos. Primero está en nosotros entrar en contactar con la gente, conseguir hacer una, formar una asociación y la asociación irá a FEDER y FEDER a su vez también crece con nosotros y también ahora lo vamos a ver después con quienes gen, eh, genera alianza. De estos casos que se muestran acá, es muy importante este último número donde el servicio de atención directa que da FEDER de información y orientación, donde cada uno de nosotros puede ir a preguntar sobre, nuestro, sobre nuestra enfermedad, si hay alguien, si hay referentes o inclusive los sin diagnóstico que casi siempre están como un poco eh, aparte porque claro, no saben nada de lo que tienen. Ellos también están unidos en una asociación de las, de las personas sin diagnóstico que van recibiendo información de todos lados y por lo menos pueden dar eh, una esperanza a todos los que todavía no lo tienen. ¿no? Un poco lo que decía el doctor López recién. Es muy difícil. Claro que es muy difícil y claro que cada vez gracias que se sabe más. Gracias que la tecnología ha avanzado como ha avanzado y se sabe cada vez más de esto. Tenemos entonces eh, nosotros como pacientes eh, una posibilidad de, de impulsar la investigación, que a lo mejor no nos lo planteamos, nos parece que no podemos, nos parece que qué vamos a hacer, qué poquito podemos hacer en eso. Podemos hacer mucho. Si miran estos datos, miren, el 26% de las asociaciones colabora en la identificación de pacientes. Lo que también se hablaba de los datos, hay que registrar datos, no tiene que viajar el enfermo, tiene que viajar la información. Un 13% participan en el diseño y desarrollo de investigaciones porque hay que valorar la opinión del paciente que en muchas de ellas sabe mucho más de la enfermedad de lo que puede saber. A ver, no podemos pretender que un profesional conozca de 7000 enfermedades raras, por lo tanto nosotros podemos ayudar a los profesionales a ver por dónde va, por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿no? el síndrome de cada uno de nosotros o la enfermedad rara de cada uno de nosotros. El 31% de las asociaciones difunden los proyectos de investigación. Esto también es válido. Hay que, le ponemos, le tenemos que eh, comunicar a la gente lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, dónde se está haciendo, cómo podemos ayudar. Y un 25% que parece que parecía que no podía ser captan fondos para esos proyectos de investigación o sea que sí que si nos unimos podemos hacer muchas cosas por ejemplo eh, bueno FEDER eh, desde la fundación FEDER no desde la federación FEDER sino desde la fundación tiene proyectos de investigación eh, que hace con Solo, solo se dedica a eso, a proyectos de investigación que después selecciona eh, una comisión científico-técnica justamente del Instituto de Salud Carlos III, eh, donde estaba hasta hace poco el doctor Manuel Posada. Eh, el CIO, que era el que yo decía que era un servicio muy importante y que todos los que tuvimos, estuvimos en cargos en una asociación sabemos que la gente llama con muchísimos problemas, con muchas incógnitas, con mucha angustia cuando recibe el diagnóstico, con el no saber qué hacer, qué pasa ahora. El CIO, que es un servicio que también tienen nuestras asociaciones, pero que FEDER lo aglutina, tiene la ventaja de que trabaja en alianza con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, con el Ciberer y además en investigación con Solve y con, con UDNI. Entonces, ¿esto qué nos garantiza? Nos garantiza que vamos a estar conectados a nivel europeo, con, eh, a nivel internacional, con otras bases de datos, con, otro, con, otros, con otras investigaciones e informaciones que haya sobre las distintas enfermedades que a lo mejor sin ellos nosotros no podríamos hacerlo porque no podríamos hacer todas estas averiguaciones. Aquí que te tenemos algo muy simple que es este, cómo podemos ayudar a, a la agilización del diagnóstico. Nosotros como pacientes no deberíamos dejar de insistir en obtenerlo, incluso muchas veces ya no solo por el afectado, por la prevención. Bueno, ahí eh, tendremos también que luchar por el cribado neonatal, pero ese es otro tema que también había que plantearse porque es sumamente importante también según qué comunidad autónoma es la que uno viva, puede tener un cribado neonatal de siete enfermedades o de cuarenta Entonces también hay que luchar por eso, por la equidad en todas las comunidades. Eh, esto nos muestra que eh, nos, movemos para, nos movemos desde la visibilidad, que sería que todas estas personas que siempre son solidarias y trabajan para nosotros o con nosotros, nos ayudan a dar visibilidad, con buscar fondos. Para y, y, y convencer a las administraciones públicas, al organo, a los organismos públicos de lo importante que es la investigación en enfermedades raras, premiando esfuerzos profesionales, que aquí están, por ejemplo, para resaltar el trabajo que han hecho con nosotros. Y todo esto nos va a llevar a lo que ya está instaurado, que es una mayor infraestructura y que la tecnología pueda ayudar a todas estas personas que trabajan por nosotros. Eh, ¿A qué hablamos de los CESUR? Cuando hablamos de los CESUR, a veces eh, el significado de la palabra CESUR, las pacientes no la conocen, y en realidad es eh, las siglas de centros, servicios y unidades de referencia, eh, que es eh, lo que el Sistema Nacional de Salud aprueba o instaura eh, y los designa, o sea, eh, son eh, centros que tienen que garantizar la equidad en el acceso. Otra vez la equidad sale como tema, eh, así dice que tenga una atención de calidad segura y eficiente a todas aquellas personas con patologías eh, que por sus características precisan un cuidado de, eh, de un nivel más elevado. ¿Cuál es el otro trabajo que podemos hacer como pacientes? Y que también hablaba, eh, hablaba el doctor Posada. A ver, el registro de datos. Tenemos que lograr como asociación recabar datos, pasarlas a los registros como individuos particulares, individuales, pasar los registros de los datos de nuestros hijos, porque estos son los mismos datos que después nosotros queremos que cuando eh, pedimos datos en Europa, pues ellos nos den, de, nos den y nosotros también debemos facilitarlos para trabajar en alianza con ellos. Sería como potenciar, porque en realidad lo que potenciamos es la búsqueda, la búsqueda de pacientes la búsqueda de diagnóstico, la búsqueda de tratamiento, entonces es más fácil cuanto más seamos eh, todos para que el cuadro, el cuadro comparativo sea más real. ¿no? Ahora tengo el desarrollo de la atención integral. Bueno, eh, cuando decimos esto, decimos que eh, la, las enfermedades raras tienen una eh, necesidad de una atención específica, porque tenemos la verdad síntomas múltiples y entonces necesitamos quizás y sin quizás casi una atención con cronicidad. Con, entonces necesitamos una, que el fisioterapeuta que va a tratar a un chico de determinado síndrome tiene que saber lo más posible de esa enfermedad para tratarlo específicamente de lo que necesita. Si nos fijamos lo que hacen los, las asociaciones de pacientes o las entidades, eh, son números muy significativos, un 80% de los profesionales que con, son contratados de, en este caso, en rehabilitación y fisioterapia por, los, profesion, por las, los, los profesionales son contratados por la propia entidad. Esto lo sigue muy, uh, muy cerquita el 78% donde hablábamos otra vez de la importancia de, de un teléfono a donde acudir cuando uno se siente solo, que nos pasa a todos, que nos parece que somos los raros, no somos los raros, lo único raro es la enfermedad. Tenemos el servicio de apoyo psicológico porque obviamente recibir el diagnóstico y según qué diagnóstico y según en qué grado de, de gravedad, si queremos redundar, eh, se reciba. A veces no es importante. Hay gente que le pasa que le, se le transforma en algo inasumible. Para esto también podemos trabajar los podemos trabajar y trabajamos de hecho los pacientes, pero lo digo para potenciar en cuanto podamos el movimiento asociativo, por supuesto. Eh, tenemos la motivación del acceso a tratamiento, estos, por ejemplo, en 1999, miren qué importante, no teníamos ni datos ni información y en el año 2000 empezamos a trabajar sobre medicamentos huérfanos. Pero acá hay un dato que es significativo, en 2020 se financian en España cinco nuevos medicamentos huérfanos, un 45 menos que en 2019. Vamos a decir que es pandemia, no importa. Seis de cada diez medicamentos huérfanos que se autorizan en España, no los puede acceder, no puede acceder a ellos la, la, la gente porque la sanidad pública no. No, no no se puede acceder por la, porque la financiación de la sanidad pública no lo da, no lo permite. Entonces, ahí también es otra, otra otro reto que tenemos y otra lucha que tenemos porque porque tenemos que llegar, cualquiera de nosotros quiere que si nuestro hijo tiene, puede obtener el acceso a, una, a un tratamiento que le mejore la calidad de vida, pues por lógica todos lo queremos. Ese es otro reto que, hay que, que tenemos y que hay que seguir insistiendo en esto. Eh, en el, otra cosa era, por ejemplo, eh, desde FEDER se hace un impulso de políticas específicas, y nos encontramos con que en 99 no había ningún marco hacia las enfermedades raras. En el 2009 ya hay una estrategia, se actualiza en 2014. En el 2007, como decía el doctor Posada, se impulsa la, ya la tercera conferencia en Europlan y en el 2020 eh, España saben que las reuniones del foresight son reuniones locales en distintos países donde los especialistas y pacientes eh, ponen en común las experiencias propias de cada área. Y todo esto en común se lleva como una propuesta y se, se, se llevan al foresight y se hace por países. Este es otro gran trabajo porque es salir y posicionarnos afuera y estar eh, más conectados con, el, con lo que está pasando en, en, el, en el mundo de las enfermedades raras más, más cerca para estar más cerca nuestro. El último punto que tenemos es la sensibilización, debemos sensibilizar a la sociedad y para eso los pacientes también tenemos mucho que decir, movernos en nuestras asociaciones. Eh, nosotros de alguna de las asociaciones en las que participé, pues enviamos a, los, a los, um, las consejerías de sanidad, pósters, eh, dípticos, todo un resumen de lo que es el síndrome para que ellos lo pudieran repartir en hospitales, en las áreas de neurología, de pediatría, de genética, porque cuando la enfermedad lo único que tenemos es un diagnóstico clínico, es muy importante que los médicos vean pues, esas características clínicas, porque a lo mejor no se enfrentan todos los días o, o se enfrentan, mejor dicho, muy rara vez con un síndrome determinado y no, no lo asocian y podemos ahí tenemos después el proceso de andar deambulando de consultorio en consultorio de esta manera si ellos tienen en algún momento les va a llamar la atención o lo van a recordar y si llega un chico con esas características puede por lo menos tener la sospecha de si puede ser y es más fácil acceder al diagnóstico genético de lo contrario es buscar a veces una aguja en un pajar según como sea el síndrome yo también con esto termino les digo gracias y quiero dejar bien así muy que, que hay una cosa que me interesa mucho y es que los pacientes sepamos que tenemos que luchar por obtener la especialidad de genética clínica. España es el único país que no la tiene es importante tenerla. Si nosotros mañana tenemos un genetista clínico en, en los lugares donde estamos, nuestro médico de familia nos puede derivar, él tiene una base, una información, una, una, ¿cómo es? un conocimiento de base que nos va a ayudar cuando nos vea a nosotros, por lo menos a decirnos por qué camino podemos tomar y llegar al diagnóstico más fácil, que al final es la premisa de todo. El objetivo principal es tener el diagnóstico y después luchar por los demás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Rosa, eh, gracias Antonio, gracias eh, Manuel. Pues si os parece, iniciamos un, una ronda de de opiniones generales o de preguntas incluso entre vosotros eh, si Rosa quieres aprovechar el tener a dos expertos <risa> tan cercanos y desde el punto de vista que está lo más interesante antes de por ejemplo dar paso también a otros eh, a otros eh... a mí me gustaría por ejemplo sí. preguntarle en línea de lo que decía el doctor López al doctor Posada eh, porque la pregunta del día en las asociaciones es terapia génica ¿no? Entonces, ¿la recomendación cuál es? Porque nosotros generalmente decimos, bueno, hay que tomarlo con calma, todavía lleva un tiempo, no es tan fácil, y, pero quería saber, por ejemplo, de acuerdo a su visión, ¿qué le parece que podemos esperar? Hombre, esperar, se pueden esperar muchas cosas, lo que pasa es que hoy en día la terapia génica está empezando a ser de forma práctica, estamos hablando ¿no? de, forma experimental, de forma experimental, hay muchos estudios, muchos proyectos y muchos trabajos en casi todas las enfermedades de origen genético monogénico. Pero claro, cuando nos estamos refiriendo ya a, a un, una pregunta tan genérica de si eso se puede llevar al mundo práctico, Realmente hay muy pocas experiencias de, realmente, de terapia génica en, en enfermedades en el, en el mundo práctico, en el día a día de las familias y de los pacientes. Esas experiencias no todas son muy positivas en el sentido de exitosas, otras sí, y entonces pues te digo que ahora mismo, dado el volumen de investigación que hay, dado el volumen de conocimientos que se están cada día incrementando de manera exponencial, es probable que alguien dé con una clave que valga para muchas enfermedades. A fecha de hoy vamos un poco enfermedad por enfermedad y dependiendo mucho. De, por ejemplo, ahí ahora mismo terapias génicas en un tratamiento de una enfermedad curada. Al final estás inyectando el gen, estás intentando cambiar el gen en un órgano que es accesible y que, bueno, tenemos dos, pero dos iguales o aparentemente iguales. Pero, claro, si tú quieres cambiar un, un gen en todas las células, tienes que ir a un mecanismo que te, te, te lleve ese cambio que tú haces a todas las células. Normalmente suele ser un trasplante de médula ósea porque cambias en las células progenitoras. Porque si cambias, quieres cambiar el gen en todos los músculos, pues no te vale con inyectar un músculo a ver si se cambia y luego cambia todos. O sea, ahora mismo hay, hay cosas que no son fáciles de solucionar. Sobre todo es cuando la lesión salta a un órgano, pues ahí la terapia génica se complica porque no sabemos cómo transferir y luego ya hay otras complicaciones de la propia terapia génica si evidentemente solo lo vamos a hacer con una única terapia única, si ese gen se va a permanecer ahí ya cambiado para el resto a ¿no? estar permanecer cambiado para el resto etcétera, y luego no, no siempre es fácil eh, hacer ese cambio Por mucho CRIS eh, este, que, que, que tengamos las tecnologías de CRISPR pero, pero al final hay tendo, hay esa tecnología no siempre puedes cambiar lo que quieres y como lo quieres cambiar pero bueno, al margen de eso, que pues esos son detalles de la investigación, hay un volumen de investigación enorme, ya hay unas experiencias que son muy positivas y esperar podemos esperar bastante. Hay algunas enfermedades, por ejemplo las hematológicas, que probablemente van a ir más rápidas por aquello de que las células progenitoras están en la medulosa y eso de alguna manera está bastante más controlado. Y hay otras enfermedades metabólicas, sistémicas, etcétera, que tendría que cambiar el gen en tantas células que es muy difícil cambiarlas si no es a través de una célula progenitora que parte de la médula ósea y que se distribuye por todos los sitios. Pero bueno, eso básicamente, eh, yo creo que hay que ser esperanzadores en ese tema, pero no, todo, no, no todas las eh, enfermedades se van a poder solucionar por esta vía a corto plazo. A medio plazo se van a poder solucionar bastante, yo creo. Yo le agradezco porque en realidad lo que me gustaba era que el paciente escuche que no es una panacea, que tenemos que tener ilusión, pero con prudencia. Bueno, porque estamos utilizando una tecnología, claro. que aparentemente cuando esa tecnología la tengamos mucho más controlada, mucho más dominada, probablemente vamos a poder solucionar muchas enfermedades. Pero el problema es más complicado, porque digo, ¿cómo llegas a hacer el cambio del gen en la célula que lo necesita? Porque en el laboratorio es muy fácil cambiar un gen. Pero luego hay que llevárselo a la práctica, y la práctica significa cambiar ese gen en la célula que necesita que lo cambie, no una célula que no, que no está haciendo nada para, para producir un cuadro clínico. producir un Y luego está todo el tema del sistema nervioso central, cómo hacemos los cambios de genes que están básicamente actuando a nivel del sistema nervioso central. Es muy complicado. Vale, Muchas gracias. Eh, claro, mi pregunta iba a ir también un poco por ese, por ese lado, a la... Todo el mundo ahora mira hacia las CRISPR-Cas9 uh -huh. y edición génica, pero claro, fuera de las eh, enfermedades hematológicas, actualmente es difícil eh, aplicarla. Aunque bueno, hay, hay que ser también optimistas, porque bueno, esta tecnología no existía hasta hace dos años, ahora es una realidad y lo uh -huh. que, que, que hay que seguir es apoyando a la investigación para que siga buscando eh, pues, soluciones a, a todo este tipo de, de, de patologías. Bueno, eh, hemos hablado en, to, en todo momento de. Y eso en el libro blanco de Kicinta, sí que fue una de las conclusiones. Nos tenemos que asociar. Tenemos que eh, crear consorcios, plataformas de ómicas, inteligencia artificial, eh, crear nuevos modelos animales, complejos o no. Eh, por parte de las asociaciones se pasa, estáis haciendo lo mismo. Y, es decir, y, sí. y bueno, y aquí creo que es, que es eh, esencial porque vosotros sois la voz. No, eh, uno de los fallos que tenemos los investigadores es que hablamos poco, nos quejamos muy poco, nos dan dinero, lo, lo utilizamos con lo mejor que podemos, pero estamos en nuestros laboratorios metidos y, y realmente eh, vuestra labor es, es esencial en todo este tipo de, de, de iniciativas para que eh, el, pues los enfermos se, se hagan oír, porque si dependía de nosotros tenemos poca, poca reactividad. Eh, claro, después de todos este, de estos mensajes, tenemos que asociarnos, etcétera, al final lo que se traduce es una terapia personalizada o terapia de precisión entonces como incongruente al final vas a, vas a hacer un diagnóstico generalizado de incluso de espectro de enfermedades etcétera, pero al final vas a tener que ir a una terapia que va a ir contra uno, cinco o quince pacientes e incluso aunque identifiques un gen probablemente ese gen no es, esa terapia no va a ser exacta en los 15 pacientes que hay de, de, esa, de esa enfermedad en España y, y eso lo complica bastante entonces en ese sentido les quería preguntar si tuviera que cambiar la legislación, ¿dónde, ¿cuáles serían los puntos importantes donde la legislación debería cambiar en los próximos años para que, no sé si las, las empresas que eh, eh, inician una terapia estuvieran más protegidas a largo plazo, de explotación, etcétera, o eh, en ese sentido, eh, ¿cuál es su visión en, en cuanto a la legislación? ¿Cómo debería cambiar y hacia dónde? ¿A quién preguntas en general? A mí? Sí, sí, bueno, en general… Eh, Vale, no, pues si quiere comentar algo. Bueno, yo una de las cosas que creo que no es demasiado difícil de cambiar es algo que, que han comentado ya previamente Rosa y, y parece un poco difícil de entender porque no existe la especialidad de genética clínica en España. Porque estamos haciendo lo que no pasa en ningún país europeo y desde luego el que haya profesionales formados en el diagnóstico, que es el primer paso para poder hacer medicina de precisión, que avanzaríamos. Si esa, si esa figura existiese en, en todos los hospitales, que parece bastante lógico que tienen un determinado número de pacientes, empezaríamos. Entonces, eso que puede parecer un cambio que no tenga mucho impacto, tendría un impacto muy diferente en la forma en la que se diagnostican los pacientes y desde luego que sería facilitar mucho el diagnóstico precoz que al ser enfermedades raras los casos están muy aislados unos de otros y para eso hace falta establecer redes de, de trabajo y acceso a bases de datos donde están las variantes de las enfermedades raras que, que es algo esencial. ¿no? O sea, yo creo, creo que ese sería un cambio legislativo necesario y que estamos un poco fuera de lo que pasa en Europa. Yo, yo no vamos a... Ver. Bueno, es que en estos dos puntos tengo mi propio criterio y no, no quiero polemizar en este tema, así que lo dejo con vuestra opinión y ya si no, no hay ningún tipo de polémica. Eh, vamos a ver, con respecto a las terapias, yo creo que está muy claro: el problema es un problema de conocimiento. El conocimiento necesita muchos recursos. Y eso la legislación lo puede hacer hasta donde lo puede hacer. Si tienes recursos, los inviertes. Otra cosa, los inviertas en un sitio, los inviertas en otro. Pero si tienes recursos, los inviertes. Si no tienes recursos, no los inviertes. Ahora mismo en el consorcio internacional está metido todo el mundo, prácticamente. Todo el mundo que tiene recursos, hasta los árabes, que tienen mucho dinero. Y, y no por eso proliferan los tratamientos novedosos, me refiero. O sea, que hay un problema de conocimiento. Tenemos que ser conscientes que ese problema de conocimiento pues, requerirá mucha investigación, mucha inversión, mucho dinero. Y no tanto cambios legislativos. Lo que pasa es que luego está la otra versión, como antes ha dicho, eh, bueno, lo ha dicho Rosa, eh, AELMU publica cada trimestre cómo está la situación y resulta que en nuestro país, de ciento y pico medicamentos huérfanos que pueden estar declarados por la Agencia Europea del Medicamento, accesibles son menos de la mitad. Y eso sí que es un problema legislativo, pero no es un problema legislativo tan, tan sencillo, porque es un problema legislativo que incum, in, in, in, incumbe a las comunidades autónomas que incumbe al Ministerio y que incumbe a todo el mundo. ¿Y cuál es al final? El precio. La legislación sobre el precio. Como el, como el beneficio no sea muy grande y el precio sea muy alto, no lo va a autorizar el Ministerio. Si no lo autoriza el Ministerio, pues no es accesible. Aunque, desde el punto de vista legal, en el momento que lo aprueba la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española de medicamentos, ese medicamento lo aprueba. Pero aprobarlo no significa que esté en el mercado ni que sea accesible. Sí. Y ese es lo que es dificultad. O sea, es una legislación que pasa... Por decir, eh, de las autoridades públicas, no, no, no es legislar, porque yo creo que no es tanto un problema de legislar como es un problema de decir hasta, hasta dónde estamos dispuestos a pagar para curar, ojalá fuera a curar, para mejorar un poquito, que es la mayoría de lo que les pasa a muchos de los medicamentos huérfanos que no son curativos, sino solamente que mejoran la calidad de vida o mejoran un el pronóstico en un grado mayor o un grado menor. Entonces, claro, cuando son en un grado menor la mejora del pronóstico, pues es donde viene el problema. Los, los que tienen mano, en su mano el dinero dicen, no, yo con este dinero si lo invierto aquí, curo dos. Si lo invierto allí, curo miles de pacientes. En una enfermedad frecuente curo miles de pacientes. Y ahí es donde vienen los conflictos, no nos engañemos. Entonces, claro, es muy difícil estar en los que toman esas decisiones y yo tengo polémicas todas que queráis con ellos y las he manifestado muchas veces, pero al final ellos llevan su argumentación y dicen, ¿cómo elegirlas eso? ¿Cómo, ¿Cómo elegirlas? Hay hay, regla, hay hay criterios de los umbrales, de lo que llaman el coste efectividad, etcétera Hay muchos, los, los, la, la, el, el tema de la decisión, de los Mayor Clinical Decision Análisis, que llaman, de, de, de, de, muchos parámetros para tomar una decisión final, en donde el coste es una parte, pero no es el total. Pero al final es muy complicado. Entonces, al final, si queremos tener acceso a todos los medicamentos, lo que tenemos que hacer es ser flexibles, intentar llegar a una negociación del precio con arreglo a la efectividad. Pero no someter a la industria a una negociación del precio eh, que realmente llegue un momento que la industria diga, no, pues mire, este no, no, no lo quiero vender en estas condiciones, que muchas veces lo que le está pasando a la industria, que en Alemania lo vende al 100% de, de, de lo que ellos dicen y en España pues lo hacen bajarlo a lo mejor a un 20% de que a veces no cubren ni costes, y entonces la industria y dice, pues no, pues lo siento, pero no. Y ahí es donde se tiran negociando mucho tiempo y entre medias los pacientes no tienen acceso a esos medicamentos. Es ahí donde yo creo que hay que incidir en la parte terapéutica, en la parte diagnóstica, bueno, más, menos complejo el tema de la legislación, porque la legislación, si los médicos tenemos conocimiento, vamos a diagnosticar, independientemente de que la especie de ella se llame genética clínica, se llame cualquier otra cosa. Nosotros eh, no, no tenemos ningún genetista clínico y estamos diagnosticando casos complejísimos. Hoy en día el diagnóstico no solamente depende de, de la habilidad de un genetista clínico, porque los pediatras están formados, están formados todos. ¿Qué hay ¿Que formar, qué hay que crear la especialidad de genética clínica? Seguro que hay que crearla. Y se debería haber creado, seguro. Pero no es lo que va a solucionar el mundo del diagnóstico hoy día con la complejidad que tiene el diagnóstico de las enfermedades raras. Es multidisciplinar. Problemas multidisciplinaros, pongamos o no pongan. Muy bien, muchas muchas gracias. Eh, Tenemos algunos participantes que están conectados. Los... Les invito a hacer alguna pregunta a nuestros expertos. ¿Sí? No, ninguna. Bueno, Adelina, tú querías por ahí antes eh, que, que ibas a, a preguntar. Ahí te está preguntando. En el chat, esta pregunta. Ah, en el chat. ¿A qué tipo de formación reciben ahora mismo los estudiantes de medicina en cuanto a enfermedades raras? ¿Quién de los dos está más. Bueno, Antonio, tú que estás más ahora en la. Bueno, intentas contestar. Yo, yo, yo creo que reciben una información bastante mmm, desagregada, es decir, no hay como tal algo que esté muy integrado. Hay una asignatura en concreto en el grado de medicina que es medicina fetal, pero bueno, que, que no es específicamente eh, de diagnóstico genético y, y creo que la, la formación es bastante limitada. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que cambiar y que mejorar en la formación en de medicina en general. ¿no? Esto es algo que creo que a veces eh, falta mucha más conexión entre lo que es la clínica hospitalaria y la formación clínica que se recibe en la universidad y aquí hay que hacer una favor por, por integrar todo y afecta, pues, pues, entre otras cosas, a, a las enfermedades raras, pero también a las enfermedades comunes. ¿no? Rosa, levanta la mano. Uy, no, no, no, no. Ah. <risa> no lo vi. No, no, lo único que podía decir yo en cuanto a lo que dijo el doctor Posada era que entiendo lo que él dice y que, que, que es multidisciplinar, eso lo sabemos todos. Lo que decía yo, si eso no ayudaría a reducir el tiempo de diagnóstico porque eh, usted sabe muy bien que el deambular de, las, de los pacientes consultorio, transconsultorio es incesante y no solamente vas a uno, vas a uno, ese no está informado y no se implica y tenemos otros que sí que están for, que no están formados y sin embargo te dicen si me das una semana de tiempo con todos estos datos yo voy a mirar algo ¿No? entonces ahí también habría que hacer un poco de sensibilización en eso yo por eso pensaba lo del genetista clínico que tiene otra base y que cuando uno explica las cosas quizás puede entendernos mejor a los papás que muchas veces sabemos más que el propio profesional de cada una de las características y las cosas de nuestros hijos ¿no? y que nos ayuden a no deambular que nos ayuden a, porque uno dice lo dice así, pero va pide cita para el médico de familia, un tiempo. Pide cita la derivación del neurólogo, otro tiempo. La, la derivación del especialista de epilepsia, otro tiempo. Y según la comunidad, abismal las distancias, porque yo viví muchísimos años en Madrid, 20 años. Estoy ahora hace dos años en Málaga. Y tuve para conseguir entrevista con el especialista en epilepsia que el día que fui no acudió porque con este problema del COVID la tercera parte están haciendo guardias y, y otras están de baja y todo lo demás. Y me atendió otra vez un neurólogo que no tiene idea de epilepsia, de epilepsia farmacoresistente, que no se atreve a tocar ningún medicamento porque es lógico, porque no, y... Otra vez me hace seis meses para una nueva consulta. Con esto llevo un año y medio dentro de seis meses. Entonces, hay que también ponerse en el otro lugar, porque las crisis, como decía el doctor López, eh, no y también Delgado, lo ven desde otro lado, pero el, el problema está en casa. Y el problema en casa es más grave de cuando uno lo lleva al especialista. Mi hija se no, cae, por ejemplo, eh, se te cae. quiero contar que no solamente tengo experiencia en lo que estás contando, que es verdad todo lo que dices, sino que además tengo dos nietos con enfermedades raras, muy graves. Oh, es verdad que estoy indicado por todas las vidas. Pero lo que te quiero decir, ahora mismo también sabes que estamos, una compañera mía está haciendo un estudio de retraso diagnóstico y cuáles son las causas de los antes del retraso diagnóstico. Está colaborando FEDER en el proyecto, ¿no? Es que, lo, mm, es que sí. Alma es investigadora del proyecto y estamos todavía reuniéndonos con ellos. Y me temo que una de las necesidades no va a ser poner un genetista clínico para disminuir el retraso diagnóstico. Me temo, no quiero adelantar datos de los flores. Vale. Tenemos más de 3.000 pacientes estudiados, ¿eh? no, no son 100 ni 200, como muchas veces la gente dice. Quiero decirse que el deambular, el, el, el afrontarte con un, un neurólogo que sepa de manejar bien eh, la epilepsia resistente, eso no te lo va a solucionar un genetista clínico. Todo lo que has dicho es verdad, no, pero eso no, no te lo, a lo digo Lo digo, por... en mi caso fue así. Bueno... En mi caso toqué muchos genetistas ¿eh? antes de llegar al que llegó el diagnóstico, que mi hija estuvo 31 años con un síndrome, y es otro. Yeah, pero 30... eso, pero esa, es la, esa, esa es la situación real que vive. Claro, los... por eso, por eso otro, digo. El, el componente de una especialidad clínica mm. Baja luego al hecho de cuál es la formación de esos especialistas y la variabilidad de esa formación y de los conocimientos que tienen los especialistas a lo largo del territorio, europeo, nacional o de Andalucía. Uh -huh. sí. Y sí. luego viene el otro problema, es los problemas estructurales del sistema sanitario, la lista de espera, los COVID que vienen por medio. Entonces, claro, eh, si todos lo focalizamos en que se cree una especialidad, insisto, que se cree, es el primero donde hay que firmar para que se cree, si, si, si no estamos hablando de que no se cree, estamos hablando que esa no es la solución de las enfermedades. La solución de las enfermedades tiene unos problemas mayúsculos que tienen que ver con infraestructuras y tienen que ver con decisiones de, de, del, del rango sociosanitario y no, no de la creación de una especialidad. No, aunque la especialidad venga de maravilla, y viene de maravilla, para que la gente no me confunda, que no estoy diciendo que no haya que crearlo, que, que se cree ya mañana mismo, que haya miles de especialistas en genética clínica repartidos por todo el sistema sanitario, pero al final los problemas del sistema sanitario no los soluciona una especialidad. No. El sistema sanitario no. <risa> pero, pero es que al final las enfermedades raras, el problema se enfrenta con un sistema sanitario no se y con infraestructura del sistema sanitario, no se enfrenta con un especialista, con otro. ¿Qué hacemos con, entonces ah, desde el lugar de pacientes? ¿Cómo ayudamos? Hombre, los centros de referencia son una de las piezas que se ponen para solucionar ese tema, pero los centros de referencia tampoco abundan, no están a veces localizados geográficamente donde el paciente, a veces hay comunidades autónomas, el desplazamiento de otras comunidades autónomas no lo permiten. Al final, volvemos a, a, con el mismo a la equidad, siempre falta equidad. Claro, si sí. sí, ahí, saben, Manuel Pérez, el presidente del Colegio Farmacéutico de Sevilla, dice una frase que ahora lo han dicho con el Día del Cáncer, lo han dicho con el de cáncer: hay inequidad por el código postal. Manuel Pérez siempre dice eso. Absolutamente. Y ahora lo están diciendo sí, sí, sí. en el día del cáncer, lo dijeron, lo vino vi Pérez, Lo han robado la frase a Manuel Pérez. Sí, sí, sí. Ya hacer? no va de comunidad a comunidad, ya va de zona. Uh -huh. Va de zona, sí, sí. Pero vamos, que se creen todos los especialistas expertos para formar equipos multidisciplinares, lo firmo donde haya que firmarlo. ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna más? Eh... Aquí hay algún... una lugar tendremos los pacientes con enfermedades raras? Un abordaje multidisciplinar y formación en la atención primaria. Bueno, eso ya lo hemos abordado parcialmente. ¿Y ¿Cuándo se han los resultados de este estudio de retorno de diagnóstico? Menos? Los primeros resultados del estudio, porque hasta ahora se ha estado cerrando el ampliar la participación de los pacientes y que la participación fuera completa y respondieran a todo lo que se les preguntaba. Los primeros resultados ya estamos empezando a, a verlos eh, internamente para ponerlos en marcha y empezar a, a, a diseminarlos y a publicarlos. Y estamos en colaboración con FEDER para que también haga una discusión, más allá de las publicaciones científicas bases, pronto a lo largo de este segundo semestre van a empezar ya a salir algunos datos. Eh, el, el, en cuanto al otro, cuando vamos a tener equipos multidisciplinares, ya hay experiencias, no en todos los hospitales, pero ya hay experiencias. Por ejemplo, yo recuerdo bien la experiencia de Valdebron, que lleva funcionando varios años, donde han creado una unidad multidisciplinar para atender a los, a los pacientes con enfermedades raras. No, no, es, no es que aquí te, vas al neurólogo, el neurólogo te manda a, a, a, al pediatra o el pediatra te manda al neurólogo, no, no, sino que ya hay hospitales que ya están, se, se han puesto las pilas en ese tema y han organizado incluso físicamente por donde el, eh, todas las especialidades que tienen más que ver con enfermedades raras, pues que vayan a, estén ubicados físicamente en un sitio o una consulta. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con varios hospitales de España para el programa de casos en diagnóstico, pero colaboramos con uno que está en Madrid y en, en esa, esa colaboración en Madrid hay un especialista que recibe los casos tanto por la parte pediátrica como la parte de los adultos, pero luego tiene en colaboración con todos los especialistas que, tengan, que requieran ese paciente. O sea que ya, ya, ya hay experiencias en hospitales que están haciendo la, la, la acción multidisciplinar. Siempre se ha hecho, pero es verdad... Que ahora te mando, ahora te mando, ahora te mando. Bueno, ahora ya las cosas funcionan de otra manera y, y de estas unidades más dedicadas a enfermedades raras se promueve que, que, que el ahora te mando sea ahora te ven. Luego, por ejemplo, nosotros con el caso de enfermedades raras no lo hemos hecho muchas veces, pero hemos hecho más el modelo americano. Hemos ingresado un, un caso complejo, lo hemos ingresado y se ha programado previamente al ingreso durante la semana todas las pruebas que se le iban a hacer y los especialistas que le iban a ver y se ha programado todo. No es... Ahora te veo el caso que está ingresado y voy a pedir especialidad a este especialista que venga a verle. No sé, si ya sabía de antemano que tal día iba a ingresar un paciente y que teníamos, que es un poco lo que llamaban la semana, lo que llaman los americanos en el programa de casos en diagnóstico, la, la semana del diagnóstico, donde lo hacen de todo. Pues si es un niño que tienes que anestesiar para hacerle pruebas. Pues la anestesia, le haces la biopsia, le sacas toda la muestra de sangre, le haces el escáner, la resonancia, le haces todo a la vez, la gastroscopia, lo que le tengas que hacer y no, no, no, no que lo estés programando durante meses con ingresos sucesivos de las familias para anestesiarlo cada vez y hacerle una prueba cada vez porque requiere que el niño esté quieto y no lo puedes hacer niños pequeños sobre todo y no lo puedes hacer sin que el niño esté anestesiado o, o sedado. Bueno, pues ese tema de la semana de la sedación, vamos a ver, lo llamamos la semana de la sedación los americanos. Bueno, nosotros no lo hemos hecho muchas veces, pero lo hemos hecho alguna vez y funciona bien para casos específicos y casos de este estilo. Desde el punto de vista del investigador, eh, ya sé que dinero, pero ¿qué más echáis en falta para que esto pegue un cambio grande en los, en los próximos años? Bueno, pues, pues hay una cosa que, que es importante y es tener Datos poblacionales de referencia. Yo decía que hay que tener bases de datos comunes. Las bases de datos comunes eh, nos pueden valer para diagnosticar eh, algunas enfermedades que ya son conocidas. Eso es lo fácil. Pero la gran mayoría de las enfermedades raras es que probablemente es que no se conocen ni siquiera cuáles son las variantes que hacen el diagnóstico. Entonces realmente el disponer de acceso a bases de datos internacionales de frecuencias alélicas de población europea, pues a lo mejor no nos sirven para las, el caso de la población en España. ¿no? Y este tipo de iniciativas que en otros países están mucho más desarrolladas, como por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos, iniciativas privadas donde hay muchísimos datos, en España vamos muy por detrás. Y aquí nos hace falta datos de referencia de la población española porque si no, no vamos a descubrir cuáles son los genes que causan determinadas enfermedades. Es así. Yo siempre creo que nosotros vamos un, un paso por detrás en, en la financiación de la investigación. Pero bueno, eso es evidente. Aquí se dedica mucho menos dinero del, del porcentaje del PIB que en el resto de Europa. Y hasta que eso no llegue a un gobierno que sea capaz de cambiarlo, seguiremos igual. Que eso os haya quedado en el tintero y que no, luego nos arrepintáis a la hora de decir tenía que haber dicho esto. Voy a hacer la mala de la película. Venga, eh, sí. Pero una cosa que era la que preguntaba, por ejemplo, el doctor López, de que se, la formación de los universitarios de medicina no es tan completa como se quería. Pero también nos pasa, no sé si, si estos reclamos le llegan a ustedes como profesionales de la medicina de enfermedades raras, de que lo que decía el doctor, por ejemplo, ellos se implican pero hay gente que no se implica, entonces si no haría falta una concienciación a nivel sanitario de que la enfermedad rara ya no es rara, es, una, es, una, es un presente contundente que podemos atender a los pacientes de enfermedades raras y por lo menos poner la implicación de ver qué hago con este paciente y no hacer una simple derivación eh, llevándote otra vez toda tu carpeta como entraste a la consulta, eso nos pasa muchísimo, yo no sé dónde está la falla, pero es necesario a veces eh, cambiar de médico, dos veces o tres veces hasta encontrar uno que se implique, yo entiendo que, eh, que no es agradable ¿no? escucharlo, pero tampoco es agradable pasarlo. Sí, pero probablemente esto se deba a, a cómo está el sistema sanitario organizado porque al final es más importante eh, desde el punto de vista de los gerentes eh, ver más pacientes que no ver a los pacientes a los que los profesionales pueden tratar mejor y no siempre tenemos la oportunidad de tratar a los pacientes eh, con enfermedades raras que además saben dónde está el profesional o dónde está el centro de referencia que le pueden tratar pero es un problema de falta de acceso. Es así. Porque al final lo importante es atender a todo el mundo y la forma en la que se gestionan las, las citas en las consultas hospitalarias pues favorece en este momento las primeras citas y no los pacientes que ya se están diagnosticados. Porque lo importante es una primera visita. Y eso es un sistema que es pernicioso porque los pacientes han aprendido que Da igual, el círculo van a pedir una primera visita y obtienen una cita mucho más rápido que no la cita con el especialista que quieren, que a veces les tarda muchos meses. Eso es la realidad. Es un problema de, de, de reorganización de la gestión y que probablemente tenemos que... Claro, que ver no, cómo, otra cosa con que decía eso. como decía el doctor Posada, no esto de que los ESUR, pero hay que poder acceder ¿eh? a los ESUR, ¿eh? hay que poder acceder. Tuvimos muchísimo tiempo con un Cisco en cero Ahora parece que se está ¿no? recomponiendo un poco y parece que otra vez se empieza a poder hacer, pero ahí también se encuentra mucha resistencia. ¿eh? En las unidades de dismórfica, por ejemplo, se encuentra mucha resistencia a trasladar un paciente y se contesta a veces cosas que no son verdad. Y, y el padre se desespera y yo me pongo en el lugar. Y entonces uno trata de ayudarlo y de decirle, bueno, hay que insistir, bueno, hay que hacer esto, bueno, hay que hacer lo otro, pero hay otros papás que se quedan quietos pensando que sí que hay que quedarse quietos y ese chiquito se agrava de manera lamentable y esas cosas hay que saberlas por ahí hay una cosa en el chat que es también verdad uno va a un servicio de urgencias y el residente que generalmente son residentes así se le toca de noche más y, y el, es que a veces se agarran a la cabeza porque no tienen idea de por dónde empezar porque les parece que si tiene un síndrome todo es relativo al síndrome. No, señor, revíselo como un chico que tiene un problema y ya yo después le digo si eso no es el problema. Nosotros lo que hacemos a veces es hacer protocolos de urgencia en las asociaciones. Un protocolo de urgencia que lo tenés que tener siempre encima para que cuando llegues a urgencias lean por lo menos de qué se trata. Entonces... Esas cosas me parece que, que sí, que, que falta un poco de, a lo mejor, yo no sé, de, qué? de conocimiento, de empatía, de, de, de, de, de, no sé, no sé si le damos miedo a <ríe> los enfermos raros bueno, Lo que pasa es que ha cambiado mucho la medicina. Ese cambio ha sido por la introducción o, o el crecimiento de lo que llamamos, podemos llamar una medicina más científica, con una base mucho más científica. Pero ese cambio no ha venido emparejado a, a, a introducir entre, no, no solamente la parte teórica de las universidades, porque eso no se vive en la parte teórica, sino se vive en la parte humana cuando llegas al hospital como estudiante de medicina, es la parte vocacional. O sea, hemos, estamos, estamos formando médicos que están perdiendo la vocación por la ciencia, cuando no, no son incompatibles. Tú puedes, ser vocación, puedes tener una vocación y puedes dedicarte a tus pacientes en cuerpo y alma, e implicarte con tus pacientes en esa empatía que tú decías, y a su vez ser un científico. Nosotros, o sea, nosotros aquí, en nuestro programa de casos en diagnóstico, es que yo contesto a madres que me preguntan de cómo va lo de mi hijo por las noches, y, y tengo intercambio con, con madres por las noches por correo electrónico. No pasa nada por eso. Es una obligación, lo veo como una obligación, pero porque yo me he formado en un momento donde la parte vocacional también era muy importante. Ahora no es que no haya vocación, la gente evidentemente, los estudiantes eligen medicina porque son de vocación medicina, pero luego la formación les mete mucha ciencia, les mete mucha caña con la formación científica y luego llegas entre lo que decía Antonio de la parte del sistema sanitario, que es un corset y que tienes que ver tantos nuevos y tanto no sé qué y hacer no sé cuánto y le ponen en parámetros y no sé qué de gestión y bueno, yo, yo quiero dedicarme a mi vocación, claro que tengo que conocer, y claro que tengo que saber, pero tengo que dedicarme también a, a mi parte vocacional y no les da tiempo, entonces solamente hay algunos que sacan ese esfuerzo extra y, y no, de, no dejan perder su vocación y encima son excelentes médicos científicos, pero... Algunos, la mayoría, pues se dejan llevar por el sistema, van perdiendo la parte vocacional con el tiempo y se dedican pues eso, a, a ser muy buenos profesionales desde el punto de vista científico, pero poco empáticos muchas veces. Hay un halago para el doctor Posadas, ¿no? Que ahí que dice que yo quiero un médico como el doctor Posadas. <risa> No la compartimos. No, no, bueno, no, no tampoco, tampoco sería tan, tan solucionable, no solucionó las cosas, porque también es verdad que hay un problema de conocimiento en las enfermedades rara y cada día es mayor, el problema de conocimiento cada día es mayor. Siempre digo, cuando hablamos de, de fenotipos clínicos y, y eso, nosotros siempre decimos lo mismo, nuestro programa de casos sin diagnóstico siempre son niños o niñas que vienen con discapacidad intelectual, rasgos autistas más o menos, a veces tienen microcefalia y a veces tienen algún rasgo dimórfico. Pues no tenemos ningún caso igual al otro. Cuando llegamos a diagnosticar cada caso es de su padre y de su madre, como solemos decir. Ya llega un momento que me dice, me da igual la parte clínica, vale, vamos a recogerla porque hay que recogerla. Pero vamos a estudiar qué es lo que tienen por debajo, porque es que al final, los genes al final encuentran vías donde al final los rasgos son todos muy parecidos clínicamente. Pero antes de dedicarme a las enfermedades raras siempre decía lo mismo, en la hepatitis te pones amarillo. En mi época conocíamos dos, dos tipos de hepatitis. Ahora conocemos un montón de casos de tipos de hepatitis. Al final, ¿cómo se pone un enfermo con hepatitis? Amarillo. Le bueno, pone amarillo, le sube la ansamblas, sabe que crece el hígado. Un clínico al final, lo que tú dices antes de la sordera, pero no todas las sorderas son venir. Claro, no todas las sorderas son venir. Claro, claro. Hay una pregunta ahí en el chat, siempre. Eh, ¿Quieren saber si hay nuevos tratamientos para enfermedades autoinmunes, como Yoring, fuera dentro de España o alguna investigación prometedora en curso para que tengáis conocimiento? Antonio, tú que estás más o menos en mm. enfermedades autoinmunes. Claro, pero, pero realmente eh, sería muy pretencioso por mi parte decir que puedo estar al día en, en todas las enfermedades porque o no, porque no es verdad. Es decir, el nivel de especialización, eso hay que explicarlo muy claro. Yo, yo siempre digo que es que el nivel de especialización y lo que sabemos ahora, los médicos sabemos de muy pocas enfermedades. Algunos sabemos de algunas, mucho, pero de la mayoría de las enfermedades no sabemos nada. No se puede pretender saber de todo. Entonces estamos cada uno probablemente especializados en, en el campo. Yo no sé por dónde va la investigación del síndrome de Jogren a nivel de ensayos clínicos, sincer, con sinceridad. Podría hablar de, de, de, a nivel de la hipoacusia, pero no. Porque es que al final las enfermedades son, son un constructo donde intentamos meter pacientes que se parecen entre sí por ponerle un tipo, pero probablemente yo creo que la clasificación de las enfermedades reumáticas, como, como sabéis, se está replanteando a nivel molecular. Y lo que hasta ahora se ha llamado síndrome de Llobre, que lo desconozco, probablemente se reclasifique y pacientes con Llobre ahora tengan un fenotipo molecular específico que, que es el que va a ser. Entonces, no, no quiero entrar en cosas en las que realmente no estoy al día. ¿no? No, aparte que una cosa es la terapéutica y otra cosa es la terapia. Perdón, la terapia, terapia y otra cosa en las enfermedades autoinmunes donde no son enfermedades monogénicas al uso, independientemente de que haya genes de sustentabilidad, pero no, son, no es la clásica enfermedad rara monogénica donde un gen le, le atribuyes el 100% de la causalidad, sino que aquí pues a un gen le puedes atribuir un 20-30% de causalidad, otro, otro 20-30% y luego hay otra, una serie de influencias de factores ambientales, lo estamos viendo ahora. Cuando estamos viendo el COVID y viendo los efectos del COVID después de una infección viral, hay verdaderos desarrollos. Toda la enfermedad autoinflamatoria que tienen los niños, que han tenido algunos niños muy graves, pues no, porque las, las, miocarditis, las miocarditis, toda la vida después de la, sabíamos que después de una infección viral había miocarditis autoinmunes. Y, y, y cuando no tenías el antecedente de la infección viral, una enfermedad autoinmune, pues vamos a ver qué hacemos con ella. Y al final, claro, sabemos que hay muchas enfermedades virales que al final desarrollan situaciones que son de autoinmunidad en el corazón, en el pericardio o en cualquier otro árbol, incluso sistémica, como pasa a los síndromes antiinflamatorios de los niños. O sea que es que en la, en la autoinmunidad no entran solo los genes, entran más cosas que los genes. Totalmente la, de acuerdo. La, la terapia es muy difícil, la terapia es muy difícil. No, a la, pero a la vez también tenemos un arsenal de, de, de anticuerpos, inhibidores de contra diferentes tipos de y los están utilizando en diferentes eh, enfermedades autoinmunes y en mayor o menor medida funcionan y, y eso es lo que de lo que estamos mirando en, en, en terapias. Bueno, pues si os parece, eh, pues cerramos aquí la mesa redonda y habíamos dicho las más o menos. Como ya siete y ocho minutos, no queremos abusar demasiado tampoco de, de Manuel, Antonio y de, y de Rosa. Eh, ha sido un placer teneros, eh, agradeceros de nuevo vuestra colaboración y espero que haya sido de. Pues de, al menos de, de uso y de esperanza para muchos de los, de los pacientes, y les ha aclarado muchas cosas. Eh, evidentemente, por nuestra parte, estaríamos encantados de volver a repetir la experiencia y, y, y nada más. Eh, de nuevo, reiterar nuestro agradecimiento desde, desde la organización del Congreso vuestra participación en, el, en la mesa redonda y, y si no queréis a, a añadir nada más, pues... pues Mario, Mario, si me dejas, sí, sí, claro. quería agradecer a mis dos compañeros de mesa eh, y estoy orgullosa de haber estado con dos personalidades como ellos. Gracias a Feder y gracias a ti. Fede, en este yo gra gracias, gracias por la invitación. Y bueno, realmente yo creo que la conclusión que a mí me gustaría sacar es que eh, la investigación tiene que potenciarse más en, en enfermedades raras porque, porque realmente eh, es la única forma de avanzar en el diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Además, tiene que eh, subir la, la dotación de investigación en todos, los, en todos los niveles y así no van a tener problemas a la hora de dónde poner el dinero, que es lo que ha dicho antes Manuel. Es decir, el problema no es, no es dónde ponerlo, sino cuánto dinero ponemos y entonces es ese. Lo tenemos todos claro y ahí es donde tenemos que empujar todos, eh, investigadores, médicos, pacientes, asociaciones, todos a la vez para que realmente pues, se den cuenta dónde está el secreto de, de, del éxito para, para el futuro. Muchísimas gracias y que tengáis una buena noche. Gracias. Adiós, gracias.